Wow. Sé que a veces no parezco ya ni original es como yo te he visto a ti ya nadie te verá Tengo mi arco de redención, ya va a comenzar Pero no tengas prisa que todo marchará que todo marchará, que si caminas rápido tú te vas a cansar y yo aquí relajado porque todo llegará Todo llegará Ya vamos rápido como Rayón la Copa Piston Tú me verás llenando estadios como Winnie Houston Si quieres compararlo vuelo como Coffee Kingston Aunque qué pena que la barba ya se fue de Houston Rock, live trap live, ya no quiero más Ya no busco el efectivo, ya quiero sonar Si me pongo pa' la música, que más da que eran? Yo solo quiero subirme el overall Dile a mi mamá que yo ya estoy bien Que no pasa nada que estoy con los friends Que solo estoy haciendo mi música Y a veces por una guerra los hombres lloran también A veces no me fío de mí mismo Todo porque a veces estoy en el borde del abismo Y un sismo me mueve del sitio Y vi que no estaba tan mal como pensaba yo al principio Sé que a veces no parezco ya ni original Y como yo te he visto a ti ya nadie te verá Tengo mi arco de redención ya a comenzar Pero no tengas prisa que todo marchará que todo marchará, que si caminas rápido tú te vas a cansar Y yo aquí relajado porque todo llegará Que todo llegará Si sí cabece no ya ni orina Y como yo te he visto nadie te verá Tengo un marco de reenfir, no a comenzar Pero no tenga prisa que todo marchará Que todo marchará Que si caminas rápido tú te vas a cansar Y aquí relajado porque todo llegará Que todo llegará, que todo llegará. Tiene claro todo lo que me tienta Está claro que yo le incito a pecar, Quiere pero del mal se alimenta Nunca encontramos química para experimentar Ringa, que el coreo linda Le digo que ella manda carita linda Una motivación no deja que me rinda Mi amor por ella lo plamo' en pura tinta Las fotos que me manda el cel Me dejan al 100% No lo dejaré pasar No sé cuándo te veré y sé que también te pone loca, tú dime dónde Segunda ronda, ya es que la quiero pero la banda no me lo permite Quedo en el intento Aunque el oído me grites Apaga el parabrisas Empañamos el Nissan Ey